Miércoles de Valerza Hoy con nuestros amigos de SAS Créditos hablarnos un poco de las tarjetas de crédito ¿Qué pasa con las tarjetas de crédito? Se lo vamos a preguntar a la gerenta de créditos de SAS A Belén Sosa, Talima Belú, ¿cómo andás? Gracias ¿Cómo por está? acompañarnos Buen día ¿Qué pasa Bien. con las tarjetas de crédito, Belú? ¿Qué pasó? Pasó en estos últimos tiempos que hubo un aumento de las tasas No sé si llegaron a verlo en las sí. noticias, a leerlo eh, ¿Qué significa que haya un aumento en las tasas? Que aumenta el pago cuando vos querés financiar tu resumen. O sea, vos pagas el pago mínimo sí. y el resto del resumen lo querés financiar. Bueno, antes había un top, el 57% eh, de tasa nominal anual y uh -huh. subió 5 puntos, subió el 62%. Uh -huh. ¿Sí? O sea, 5 puntos es bastante, estamos hablando de, de, de, que, de que hubo un aumento... Eh, Importante, la idea en sí de poner estos topes del Banco Central a las tarjetas es que después no se haga lo que siempre decimos, esa bola de nieve interminable con intereses abominables. Pero, ¿esto, y todo ¿Esto es bueno o es malo para el, el comprador? Y no, todos los aumentos de tasa en general no son eh, claro, no son buenos no son buenos. Uh -huh. O sea, y acá entra un poquito de lo que hablamos siempre, ¿no? El endeudarnos de manera inteligente. Entonces, sí. eh, no endeudarnos más de lo que podemos pagar, porque uh -huh. si después tenemos que pagar el pago mínimo de la tarjeta, claro. seguramente vamos a tener que pagar más que intereses. Que tampoco de... es recomendable, no, Belu, digo, pagar el, el, el mínimo de la tarjeta, no. generalmente no se recomienda eso, ¿no? No, no, es que eso no se recomienda nunca, y, uh -huh. y menos si lo haces todos los meses. Porque estás claro. pagando un interés, sobre interés, un interés, un interés, uh -huh. y entramos en ese interés compuesto que se Está siempre... bien que uno también entiende que hay mucha gente que capaz que no le alcanza, que no puede, por eso es que accede a pagar el mínimo en la tarjeta, pero generalmente no es recomendable. No es recomendable en, en su. Tab... No, no hay ningún punto, digamos, donde sea recomendable uh -huh. en general. A ver, si vos lo tenés que hacer por una cuestión de necesidad. Claro. Eh, este mes, que no se haga una constante. En, en, ...en todos tus meses, o sea, en todo tu resto del año, no sea constante el pago mínimo de una tarjeta, ¿no? También teniendo en cuenta que hubo aumentos en las tasas de la hora 12, hora 18... Eh, ah, también, también sufrió un aumento. Eso, también Ajá. sufrió un aumento. O sea, todos sabemos que cuotas sin interés, al, al contrario por ahí de lo que piensa todo el mundo, no, sí. no hay. No existe. No, no están sin interés. Tienen una tasa de interés, lo que sí es más baja que la que generalmente se comercializa en el mercado que también sufrió un aumento. Entonces, este, si hubo un aumento en lo que vos sacás en cuotas, más no llegás a pagar el total del resumen y pagás el mínimo, y pagás interés por financiar esa, ese resumen, entonces obviamente cuando vos haces la sumatoria al final, ¿cuánto terminaste pagando claro. por un producto? ¿Sí? Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que entrar a hacer una evaluación de qué es lo que yo estoy gastando y todo eso que venimos hablando uh -huh. siempre que vengo ahí un poquito... Del, del estar consciente de qué es lo que voy a gastar, sino gastar más de lo que puedo pagar. Esa es la idea. Uh -huh. eh, Belu, eh, hablando de las tarjetas de crédito, o sea, eh, por lo que estás contando, eh, ahora siempre es eh, importante de analizar bien si voy a hacer una compra con tarjeta por todo esto, no, por lo, el aumento de las tasas, sobre todo con el hora 12, la hora 18, o sea, está bien que está buenísimo poder financiarlo a un año o a un año y medio. Pero a qué costo, ¿no? Digo, hay, hay que analizarlo también. O ahí sea, ¿no? hay, hay que pensar mucho, en, y más en estas épocas, se viene el día del niño. Sí. Y uno tiene. Se viene a... el día del niño. <risa> <risa> sí, <risa> sí, todos nos agarramos sí. la cabeza cuando viene el día del niño. ¿Y, y qué, qué vamos a hacer? Vamos a ir a sacar con la tarjeta algún producto, algún juguete, celular, lo, lo que sea que le vayamos a regalar a nuestros hijos. Y ahí es donde. A, eh, ahora este impacto del, del aumento de las tasas va, va a impactar directamente en el día del niño y en los consumos de ahora uh -huh. pero el tema es que uno tiene que entrar en conciencia y decir, bueno, a ver es necesario lo que voy a comprar, es necesario lo que voy a gastar claro. todos queremos darle los mejores regalos. Ah, no, a nuestros sí, hijos, cual, ¿no? pero bueno hay, hay un ajuste ahí que nosotros tenemos que hacer ya como grandes, como uh -huh. adultos este... Y, y nada, entrar a, a ver esto. Ya sabemos, si no lo habían leído, les comento. Uh -huh. Hay aumento en el ahora 12, ahora 18, y además aumentaron las tasas con las que se financian la, los claro. resúmenes de las tarjetas. Entonces, ahora a pensarlo un poquito más, ahora que se vienen todos estos. Analizar gastos. bien todos los gastos que tenemos en el día a día. Exacto, y hacer un poco la tarea de eso, ¿no? Uh -huh. De los gastos hormigas y todo ese tipo de cosas que nosotros no lo tenemos en cuenta, hay que analizarlo más. Hay que fijarse qué es lo que vamos a gastar y endeudarse, como siempre digo, de manera inteligente. De manera inteligente. Eh, Belu, eh, hoy por hoy, eh, ¿el gran gasto que por ahí tenemos en casa es por la tarjeta de crédito? Esto no, no estoy en contra de ninguna tarjeta ni de ningún banco, por la duda, ¿no? Pero digo, me parece que hoy eh, en una familia, si vos te sentás eh, papá, mamá, papá solo, mamá sola, digo, te, se sienta a hacer números. Y la mayoría de los gastos, o el más fuerte, es la tarjeta de crédito. ¿Por qué digo esto? Porque capaz que no te alcanza el efectivo hasta fin de mes, entonces, ¿qué hace uno? Ah, tengo que ir al súper, pum, tarjeta. Uy, se me rompió el lavarropa, pum, tarjeta. Tengo que pintar la... No sé, digo, voy, voy imaginando, ¿no? Uh -huh. En el día a día, muchas veces, uno tiene que pasar la tarjeta, aunque no quiera, y después, al mes siguiente de lo que más pagase es de tarjeta, ¿no? O se me parece que es un gasto... Sí, es, es algo que se hizo como recurrente. Hay personas que eh, en todo el mes sacan la, los servicios básicos, todo con la tarjeta, uh -huh. y al mes siguiente lo pagan, siempre y cuando esté dentro de tu, de tu orden mensual, tampoco está mal. Recordemos que el, el, mientras vos vayas pagando la tarjeta, tu score crediticio sube, sí. o sea, eso tampoco está mal, siempre y cuando sepas controlar y sepas a qué se debe cada uno de esos gastos. Pero o sí sea, es gastos cierto. necesarios, digamos. Sí, gastos necesarios. Claro. Sí es cierto que eh, la mayoría de, la, de las familias el mayor gasto lo tienen, lo tienen en la tarjeta en de crédito... Tarjeto. ...porque Ajá. ya se hizo un, una costumbre de mes Ajá. a mes de eh, pagar lo que consumí en el súper el mes pasado... ...lo pago este mes y así. También no está mal, es una buena decisión, si hubo inflación de un mes al otro... Pagaste el arroz con la tarjeta, lo pagas al mes que viene y si subió claro. lo pagas. Belu, siempre y cuando, hablando del súper específicamente, vos lo hagas en una sola cuota. Claro. Porque si lo haces, yo recuerdo alguna vez Diego, Diego Zuliani dijo, no si vas al súper es inteligente de pagar, por más que sea mucho, vamos a suponer 10 mil pesos, 15 mil pesos, intentar de pagar en una sola cuota, porque si vos lo haces en varias cuotas, al mes siguiente vas a ir y de nuevo financia, refinanciás. Eh, para sí. los meses siguientes, una compra del ¿me entiendes? Entonces, claro. eh, siempre y cuando sea de un, de un mes para otro. Es de un mes para el otro. Claro. Es de un mes para el otro. Tampoco vas a ir a pagar un sándwich en seis cuotas sin interés, porque por eso el te lo <risa> Claro, por eso, En por eso. 30 minutos y después seis meses <risa> y le estás sí. pagando. Bueno, pero pasa con el súper también, ¿no? Con el súper sí. vas a comprar mercadería para todo el mes y después pagas dos o tres meses lo que compraste el, el, el mes anterior y Exacto. ya lo consumiste. Exacto. ¿Sí? Y tiene que ver con esa carga, ¿no? Entonces, este, bueno, vamos vamos a tener que valorar un poquito más. Hay aumento de las tasas, de las tarjetas de crédito, a, a, aumento de las tasas de, de la hora 12. Y bueno, a analizar un poquito más y a endeudarse de manera inteligente. Uh -huh. Recuerden que si hablamos de endeudarnos de manera inteligente, los invito a que vayan a esas créditos de Valer. ¿A dónde están esas créditos? De Cochea 469 uh -huh. Local 1. Estamos con ofertas para los profesores y los maestros. Recuerden su primer crédito a tasa cero. Bien, está Así buenísimo. Que los esperamos por ahí o en nuestras redes sociales. Uh -huh. Bien, y siempre lo decimos, las charlas que tenemos acá con la gente de Valerza, con SAS, eh, siempre las suben a las redes sociales, así que también los pueden seguir allí por, por las redes sociales, y si les quedó alguna duda, pueden volver a escuchar aquí la, la entrevista, la nota con, con Belén. Belú, gracias por haber venido, nos encontramos en cualquier momento. Muchas gracias a ustedes. Eh, ya saben, la tarjeta de crédito sí es necesaria muchas veces, pero hay que pasarla eh, y hacer un gasto y endeudarse de manera inteligente, como decía Belén. 8 de la mañana, 42 minutos. Hace...